9.11 Enfermedades de aparición súbita Hola, bienvenidos. En este módulo vamos a ver todo lo referente a enfermedades de aparición súbita. Las enfermedades de aparición súbita son aquellas, como su nombre lo indica, que no son de manera crónica, que no esperamos que ocurran, sino que suceden de repente. Ataque cardíaco Dentro de las enfermedades de aparición súbita, la principal es el ataque cardíaco. Cuando una persona sufre un ataque cardíaco, sus arterias coronarias se taponan. El corazón sigue trabajando en muchas ocasiones, pero demanda oxígeno, demanda nutrientes que no les están llegando porque tiene una arteria coronaria taponada. Cuando esto se presenta, se presenta un dolor torácico inicio súbito. El dolor puede empezar muy suave y puede irse incrementando, puede empezar muy fuerte o puede empezar muy leve, pero siempre, siempre, siempre el dolor va a ascender. No es típico que un dolor de infarto sea intermitente, que a mí me empezó a doler, se me calmó, me empezó a doler otra vez, después se me calmó. Eso no es normal y no es típico de un ataque cardíaco. Otro de los signos y síntomas entumecimiento en el brazo y dolor en la mandíbula sienten la lengua pesada, también en los adultos mayores cuando el infarto es de la cara inferior del corazón se puede presentar con una sensación de dolor en el epigastrio acá en la boca del estómago, si usted tiene un adulto mayor que tiene factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo, sedentarismo, colesterol alto, diabetes y presenta un fuerte dolor en la boca del estómago podríamos sospechar de un ataque cardíaco y hay que proceder llamando y activando el sistema de emergencias es mejor que lo revisen bien en un hospital cuál es la presentación típica de un infarto dolor de inicio súbito paciente pálido frío sudoroso con sensación inminente de muerte y se ponen la mano en garra se sujetan aquí el corazón si usted encuentra una persona con una presentación de esas trate de que la persona esté lo más tranquila posible y remítalo cuanto antes idealmente en menos de 60 minutos debería estar en la unidad cardiovascular. La recomendación siempre va a ser pedir el servicio de emergencias médicas, pero en ciertas ocasiones usted puede tomar la decisión de desplazarse con esta persona en un vehículo particular, sobre todo en sitios donde el sistema de emergencias no es muy oportuno. Hipoglicemia cuando a una persona se le baja el azúcar, nosotros en medicina le llamamos hipoglicemia. Esta es una enfermedad de aparición súbita, es muy común. Puede suceder por una ausencia de ingesta, la persona no come, no desayuna y de pronto estaba haciendo en alguna actividad física, estaba en un sitio muy caluroso y se le baja el azúcar a niveles que él el cerebro no puede tolerar. Uno de los primeros síntomas es que la persona se va a poner pálida, fría, sudorosa y después va a presentar mareo. En un caso muy extremo de hipoglicemia o de baja de azúcar en sangre, la persona inclusive puede perder el conocimiento y esto puede ser potencialmente mortal, sobre todo en los bebés. Usted no debe hacer el diagnóstico. Ni siquiera yo lo haría si no tengo los equipos y los recursos suficientes, pero sí hacer una aproximación. Haciendo esta valoración secundaria podríamos darnos cuenta que esta persona que está mareada, que no responde coherentemente, podríamos preguntarnos ¿Usted comió? ¿Qué comió? ¿A qué horas comió? Estas preguntas son fundamentales sobre todo cuando usted sospecha que la persona no ha comido lo suficiente coma hiperosmoral. En cuanto a la hipoglicemia también existe otro tipo de situaciones que es por ejemplo el coma hiperosmolar o el coma diabético como las personas normalmente le conocen. También es de una aparición muy similar. ¿Cuál es la única diferencia entre que la persona tenga el azúcar muy alta o la tenga muy baja? El tiempo en el cual aparecen los Síntomas, es decir, cuando una persona tiene una caída de azúcar, es de repente. Y esto lo puede llevar en inconsciencia. Diabetes. Otra de las cosas que, por ejemplo, podríamos preguntar: ¿de qué antecedentes tiene, qué enfermedades sufre? La persona le dice: Yo soy diabético. En ese caso, y te aplicaste el medicamento. Y eso nos van a dar pistas para que más tarde reportemos al servicio de emergencias. Le quiero informar al paramédico, tengo un paciente de unos 60 años de edad que es diabético, que es insulino dependiente, que anoche se suministró la insulina, pero no comió. Nos estás abriendo demasiado los ojos y nos estás diciendo, podríamos sospechar que se trata de un problema metabólico, en este caso del azúcar bajita. Desmayos recordar por favor entonces que bajo ninguna circunstancia le vamos a brindar a una persona que está somnolienta que está desorientada que ni siquiera es capaz de sostenerse, no le vamos a dar nada para que coma, nada para que tome por favor no vayan a hacer como en cierta ocasión que había una persona mareada le una chocolatina de este tamaño eso es contraproducente ¿en qué momentos le vamos a a la persona algo para que ingiera cuando la persona esté consciente esté orientada esté hablando en ese caso sí podríamos suministrarle algo para que coma si la persona ya está inconsciente pero respira y tiene pulso primero verificamos que la escena sea segura segundo llamamos a la persona fuertemente por los hombros señor señor me escucha tercero al verificar que la persona no responde al llamado pedimos ayuda cuarto vamos a chequear si la persona está respirando la persona debe estar acostada boca arriba vamos a observar los labios vamos a observar el pecho si los labios están rosados, si el pecho sube y baja cuando la persona respira quiere decir que la persona está viva si por el contrario la persona jadea boquea no, respira, hay que iniciar protocolo de reanimación. Ahora, suponiendo que la persona sí estuviese respirando, vamos a hacerle el estímulo doloroso. El estímulo doloroso lo podemos hacer con el nudillo en el esternón. También lo podemos hacer en el lecho ungueal presionando fuertemente en el lecho de la uña, en la base de la uña. Si la persona no tiene respuesta, hay que ponerle en posición lateral de seguridad. ¿Qué respuesta esperamos después de hacerle un estímulo doloroso a una persona que se queje, que abra los ojos, que haga algún movimiento? Pero si por el contrario la persona está tirada en el piso y usted le hace duro y no reacciona, la persona se puede ahogar con su propia Lengua. Pregunta importantísima. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción de la vía aérea en una persona inconsciente? Es la lengua. Entonces, para evitar que la persona se ahogue con su propia lengua, vamos a ponerlo en posición lateral de seguridad. Los pasos de la posición lateral de seguridad son Lleve el brazo izquierdo hacia arriba Ponga el brazo derecho en la mejilla izquierda Levante la rodilla derecha Cuarto, de la rodilla y del hombro Vas a girar la persona hacia la izquierda De esta manera vamos a garantizar Que se haga un movimiento homogéneo Que no haya un movimiento exagerado de la columna cervical Y que la vía aérea esté despejada en caso de vómito o de convulsiones otra de las enfermedades de aparición súbita que podemos encontrar son las convulsiones es muy importante aclarar que una cosa son las convulsiones y otra cosa muy distinto es la epilepsia las convulsiones pueden suceder por fiebre por intoxicación por un trauma de cráneo por un tumor en el cerebro la epilepsia no la epilepsia es una enfermedad crónica degenerativa es de convulsiones repetitivas otra de las cosas que deberíamos saber es que las convulsiones no siempre son las mismas hay muchos tipos de convulsiones. Lo más importante es que usted identifique la convulsión y el tiempo de duración. Por favor, cuando la persona convulsione, póngalo de lado, sujete la cabeza, no inmovilice la cabeza, sujétela de forma tal que la persona si se mueve durante la convulsión tónico-clónica generalizada, pues no se vaya a golpear repetidamente contra el suelo, simplemente sostenga la cabeza permitiéndole que haya una movilidad y si puede ponga a la persona en posición lateral de seguridad, preferiblemente de decúbito lateral izquierdo, es decir, volteado hacia, hacia la izquierda. Por favor, Nada de que le vamos a jalar el dedo, que para pararle la convulsión, por favor no trates de suministrarle medicamentos durante un episodio convulsivo. Lo que vas a hacer es sujetar la cabeza, contar el tiempo. Y eso es todo. Es muy importante que usted comprenda que si pasan más de cinco minutos y la persona todavía tiene convulsión tónico-clónica generalizada, ese tipo de convulsión, ya eso no es una urgencia, es una emergencia. Cuando hay una víctima que lleva más de cinco minutos seguidos convulsionando, nosotros en medicina le llamamos estatus convulsivo. Y el estatus convulsivo requiere una atención inmediata y una derivación del hospital de primer nivel a un hospital especialista donde haya neurología. El estatus convulsivo también se presenta cuando la persona ha tenido per distintos periodos de convulsión, puede que no hayan durado demasiado, cuando lleva la persona más de 20 minutos en el estado postictal es una emergencia. Entonces yo que les estoy enseñando a ustedes, les estoy enseñando a discernir cuando es una urgencia, que es algo que requiere una atención prioritaria y cuando es una emergencia, que requiere una atención no prioritaria sino inmediata ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Urgencia es un evento súbito que pone en peligro la funcionalidad de la persona y requiere una atención prioritaria. Pero una emergencia es lo, lo mismo que la urgencia pero mucho más grave y ya no está en riesgo la función sino la vida. Una urgencia podría ser un dolor de cabeza insoportable, pero una emergencia puede ser el mismo dolor de cabeza insoportable, con parálisis facial, con incapacidad o discapacidad para articular palabras. Entonces es muy importante comprender estos dos conceptos en cuanto a las enfermedades de aparición súbita de todas maneras la recomendación mía no trabaje solo siempre pida ayuda en el servicio de emergencias de su ciudad porque ellos de todas maneras son personas que tienen experticia y que te pueden dar las indicaciones de manera telefónica mientras llega la ambulancia hasta el sitio donde está ocurriendo esto. Tipos de convulsiones en cuanto a las convulsiones, tenemos convulsiones febriles, por ejemplo, son muy típicas en los bebés. Mi bebé convulsionó y está con demasiada fiebre. Es una convulsión febril y es pasajero. No es normal que el niño cada que tenga una gripa convulsione. Si ese es el caso, debes llevar al niño a emergencias y pedir por favor una cita con neurología para que le descarten otro proceso como epilepsia. La convulsión febril solo se presenta una o dos veces, muy pocas veces en la vida se podría presentar y no en todas las personas se presenta. Hay también convulsiones por ejemplo por trauma de cráneo o por intoxicaciones. En los adultos mayores cuando convulsionan por primera vez en la vida habría que descartar un tumor cerebral. ¿Listo con respecto a las convulsiones y la epilepsia? Y eso es todo lo que debemos ver en primeros auxilios. Eh, tratar siempre que las personas que sufren de esto lleven una manilla, lleven un collar, una identificación, tengan el número de emergencia siempre de un familiar cercano. Ataque cerebrovascular isquémico. Hay otra enfermedad de la cual les quiero hablar, que es el ataque cerebrovascular isquémico. Normalmente las personas conocen como un derrame. Cuando una persona sufre un ataque cerebrovascular, isquémico, una plaquita se desprende y le obstruye una arteria que le irriga parte del cerebro. La presentación de esta enfermedad se puede evaluar a través de una escala que le llamamos escala de valoración de Cincinnati. Evalúa tres aspectos. Primer aspecto, asimetría facial. La persona va a tener desviación de la comisura labial. Segundo aspecto, la persona le decimos por favor cierre los ojos y ponga las manos al frente la persona va a tener caída o disminución de la fuerza de un lado del cuerpo y tercero la persona va a tener dificultad para articular palabras le vamos a decir a la persona repita después de mí no se le puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos, la persona va a hablar de forma enredada y no va a ser capaz de pronunciar. ¿Por qué es muy importante saber evaluar esto? Porque la gran inmensa mayoría de discapacidades a nivel mundial por enfermedades es por esta enfermedad que yo les estoy comentando. Y las consecuencias de no atender una persona de estas de manera pronta es que la persona termine en una silla de ruedas por el resto de su vida, por ejemplo, que ya tengamos que darle hasta la comida, porque la persona va a perder literalmente capacidades como la motricidad, la capacidad para hablar, la capacidad para escuchar, la capacidad para ver, la capacidad de moverse o de sentir. Todo esto se puede ver afectado cuando una persona sufre un ataque cerebrovascular. Enfermedades de aparición súbita 911.